Nada es lo que crees. Y hay una gran demostración de fuerza. Sí, sí, y os explico por qué, ¿vale? No, no, no lo... Sobre todo también para que, mmm, tener una segunda opinión, ¿no? Esto es como ir al médico. Y creo que la comunidad es madura, es potente, es fuerte para pegarle cuatro vueltas y... No sea, a lo mejor yo estoy muy loco, ¿vale? Pero ¿quién es el primer enemigo... ...de las CBDCs. ¿Quién es el primero que se quejó? Dejo ahí ese... ...para que cada uno lo piense, ¿vale? Y yo os digo, aparte de la comunidad cripto, ya sabéis, ¿no? Pero realmente, internamente, cuando eso todavía no sale a la luz... ...pero se sabe internamente entre bancos y demás, lo primero que se quejan son los bancos. Porque dicen... ...vamos a ver, si la custodia del dinero y esa wallet ya va a pertenecer a un banco central ostras eh, mi negocio que es bueno aparte de, de dar créditos y un montón de herramientas que tenemos es la custodia de ese dinero para poder generar esos créditos etcétera, etcétera vale, pero si esa wallet ya no me pertenece ese, esa custodia del dinero ya no la tengo yo ¿cómo narices lo hacemos? ¿qué va a pasar? ¿cómo va a ser eso? esa es la primera, ¿no? La primera queja de los bancos. Y nuestro primer gran temor, evidentemente. Eh, a partir de ahí, ¿qué hacen los bancos centrales? Presionan a ese enemigo que tienen. Y es lo que está pasando ahora. O sea, confundimos con que nos están presionando a nosotros, porque es que a nosotros nos hace falta que nos presionen. Es decir, a nosotros, con decirnos, te lo suelto, ya está, no es más. ¿Pasó algo cuando cambiamos de la peseta de euro no, no. Y eso que nos subieron las cosas de 100 pesetas, es decir, de 60 céntimos, a 166.386. A un euro. Ya, automáticamente. Claro, o sea, eh, así. Entonces, eh, la gente, la gente, la gente pasa, la gente es cómoda, está en el salón mirando sus pelis, sus series y esas cosas. O sea, yo, si me lleva pal de flis. Eso es en general. Evidentemente hay una, por eso digo que hay una comunidad detrás, ahora aquí, pegándole cuatro vueltas. ¿no? Entonces, ¿a quién le faltaban los bancos centrales por presionar? A la banca. A la banca le está diciendo o oh, espabilazo o te zumbo o, te, o, o cambio completamente el sistema porque tú me sobras ahora mismo. Necesito que siga esa, esa afluencia de crédito, esa afluencia hacia las empresas, hacia las pymes, hacia los autónomos, hacia el, el privado, ¿no? El, esos créditos privados y esas hipotecas. Entonces, si estás dispuesto a asumirlo como yo te diga, ¿vale? Seremos amigos. Si no estás dispuesto a asumirlo como yo te diga, en esta limpieza que hago, te corto la cabeza. ¿Qué os parece? No sé... Eh, yo creo que es una es para pegar cuatro vueltas. Bien, eh, dentro de esa demostración de fuerza... ...pues están cayendo los primeros bancos... Eh, ...y dicen... ...ah, que decís que los demás podéis caer... ...pues yo te sigo subiendo los tipos de interés, ¿eh? Tú verás. Tú verás. Yo tengo que... ...la excusa, más tengo que luchar contra la inflación... ...una inflación que he generado yo. ¿Por qué la he generado? ¿Con qué objetivo? Eso es... O sea, lo anterior... ...tenemos que verlo. Lo, el primer objetivo de generar inflación... ¿Vale? evidentemente es ese intercambio de siempre, siempre, siempre de la riqueza, que va pasando de unos a, a, a esos unos, vale de todos a esos unos, el siguiente tiene la excusa de la inflación, que tú sabes perfectamente que eso va a subir, eh, ¿y qué puedo generar con ello? La planificación es de largo plazo, no es una planificación que venga de ahora, o sea, se lleva años sabiendo el tema de las CBDCs, esa moneda digital. Ya sabemos, por ejemplo, que la Unión Europea bueno, es muy lenta. Administrativamente pensamos que para el 25 estarán. Durante un tiempo, evidentemente, convivirá todo junto. Después se quedarán, cepillar el efectivo. Después se cepillarán el dinero tal y como lo conocemos. Y al final, aunque sea de una tarjeta, tu wallet estará enchufada a esa tarjeta de crédito. Pero claro, lo digo, lo que digo, ¿no? Eran los bancos los primeros que decían. Sí, pero ¿esto cómo se come? ¿Cómo demuestro yo que esa wallet es mía? Pertenece a mi banco y yo con ese dinero puedo hacer ese 1 por 9. Tengo 100, o no tengo 1.000 vale, y presto 9.000. ¿Cómo lo hago? Esa es, esa es la, una de las grandes cuestiones. Ya veremos, ya veremos a ver cómo eso se gestiona, eh, pero... Ayer os dije no la importancia de ver la realidad de cómo está Bitcoin Y bueno, pues, pues hemos ido a la parte superior del canal ¿Podemos volver a bajar al inferior? Por supuesto, ¿vale? Del canal paralelo, de la zona de acumulación en la que estamos Vamos a ver si hemos acumulado, si no hemos acumulado ¿Qué tal hemos roto? Si es de confianza, ¿vale? Si es, es como mi prima, ¿es de confianza? Sí Y tener en cuenta que alguien preguntaba Bueno, alguien no, yo creo que todos en, en estos momentos nos preguntamos joder tal y como apunta el mercado, tal y cual esa crisis que hay, de esos problemas bancarios y el mercado sube ¿por qué? pues porque el temor engendra temor y la fuerza engendra fuerza, es decir, ahora mismo se está generando un fomo, una fuerza quieren subir el mercado, por el motivo que sea, que bueno, yo el motivo que sea es del pepinazo que lo vamos a ver después, la hostia la hostia está servida, hasta dónde ya veremos eh, pero entonces esa fuerza que va acompañando unos a otros se va contagiando y al final subimos es acumulación, tenemos una acumulación. Cuando subimos, pues empieza a distribuir y ya nos la, nos la metemos, ¿no? es pues así. Vamos a ver varias cosas, venga, comenzamos. Por cierto, por cierto, <ríe> lo prometido es deuda y aquí debajo os dejo el link hacia el indicador que es gratis, que os voy a decir ahora, ¿vale? Que el, con el que mido unas zonas donde posiblemente el mercado cambia, donde sean buenas de comprar, pero además... Mañana os diré otro más. Hoy no, mañana. Todo eso combinado al final ayuda mucho más de los que podéis imaginar. Venga, ahora sí, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Lo dicho, suscríbete y dale a la campanita porque además es totalmente gratis. Pero si quieres ir a la parte no gratis, vas a tener una serie de ventajas, vídeos especiales que hago para esa gente que se apunta a miembros del canal, pasar al canal VIP de Discord, etcétera, etcétera. Puedes hacerlo mediante miembros del canal, aquí en YouTube, o vas a la página web y compras un año de, de canal VIP. Pero vamos, si no, pues te vienes aquí, lo haces directamente en miembro del canal, eh, tienes tres opciones, la 2 y la 3. La 1 no, la 1 es para ayudar, la dos y la tres si te dan derecho a tener un script, una serie de cosas. Eh, pues oye, pues, si quieres... Ahí lo tienes, puedes probar un mes. Bien, dicho esto, eh, SP500 ha hecho una vela muy, muy, muy buena. Fijaros cómo encima está. Eh, primero, rompiendo por encima de la línea de resistencia de, las, de los 4023 que teníamos. Eh, el máximo cierre anterior estaba aquí, eh, en esa zona de, vamos a, vamos a ponerlo aquí, eh, de 4008. Estamos en 4.022, queda una hora y 49 minutos, a ver si cierra por encima, es lo ideal, ¿vale? Pero no obstante, es una vela, bueno, eh, abrumadora, una vela muy buena. ¿Quiere decir esto que ya no vamos para arriba? No, tenemos que confirmar por encima, igual que pasó este día, ¿veis? Que ya nos acercamos, no llegamos al sitio, pero estuvimos, cerramos ahí, al borde, al borde, al borde. ¿Y qué quiso decir que no íbamos para arriba? Pues no, empezó el día siguiente, fijaros, muy bien, pero luego hizo, ¡guay! Me voy otra vez para abajo. Eh, pero bueno, hemos bajado, hemos recogido dinerito y seguimos dentro de esta línea de tendencia... Ascendente, Vamos a ponernos en cuatro horas, que lo vemos bastante bien. Y así, pues bueno, nos hacemos un... Con este. Vale. Línea de tendencia, no pudo. Pasamos por fuera. Eh, un intento irse abajo y, venga, nos vamos arriba. Pasamos la zona de peligro y cerramos. De momento, en cuatro horas, dentro de una hora y cuarenta y ocho, confirmará ya por encima. Bueno, tendremos un cierre por encima, no confirma, tenemos un cierre. Eh, si sí tenemos un cierre superior y una confirmación por encima de los cierres anteriores superiores, ¿vale? Eso sí. Pero necesitamos que la siguiente vela de cuatro horas ¡pum! sea verde y confirme por encima y cierre por encima, ¿vale? Eso, eso es lo ideal. Que luego hace ¡pum! y se apoya, ¿vale? Eso es lo lógico y lo deseable para que acumule un poquito por encima y siga. Esto en, cua en cuatro horas. En diario necesitamos igual eso pues, eh, cerrar por encima y... ...mañana tener una vela verde que nos confirme... ...y si una vela verde que se acerque a esta zona... ...que comprendía entre los 4.050... ...a los 4.075, ¿vale? Más o menos... Eh, ...pues estaría bastante bien, ¿por qué? Porque tendríamos esta zona de cierres y esta otra zona de cierres... ...aparte muy cerca de los máximos que el toque a, la, a esta pequeña línea de tendencia... ...sería bastante bueno como previa a los 4.100 aproximadamente, ¿vale? Se ha portado muy bien, eh, pero ¿qué es lo que echamos de menos? muchísimo, pero muchísimo el volumen guau, wow, día miércoles, pero fijaros el volumen cómo ha ido bajando pa, pa, pa, pa, pa, pa. y encima una pedazo de vela que sube un montón con un volumen que baja, a mí eso no me gusta, ¿quiere decir que mañana tiene que bajar? no, forzosamente, mmm, pero es probable es probable, ¿eh? ahora también puede ser una, una de mosqueo porque muchas veces pasa, ¿no? decimos mañana con el volumen que ha habido tenemos una vela roja y luego resulta que mañana lo que tienes es una pequeña vela de consolidación con bastante más volumen y a partir de ahí boom, hace el ataque a la siguiente zona. Pero todo esto subiendo el precio y bajando, ¿vale? Y bajando el volumen, a mí no me gusta. Pero ni un pelo. Si vamos a cuatro horas, ¿vale? Vemos que es ínfimo el volumen a pesar de la... De la subida. No me gusta ni un pelo. Igual que cuando aquí subimos también, ¿veis? Uh, subimos, el volumen fue bajando y al final, ¿qué hicimos? Pues bajar, ¡pum! Corregir. Pues pasa igual en diario. Vale, esto de estar, de estar subiendo de esta manera. Una, dos, tres, cuatro, cinco velas de subida y puesto de bajada. no está No está muy bonito. Vamos a ver cómo reacciona el mercado mañana. En cuanto a Bitcoin el jefe, serio. Vamos a ver varias cosas interesantes, así que quédate porque creo que te va a interesar las cosas que vamos a ver. Eh, bueno, hemos tenido un amago de caída, luego ha sido un amago de subida, por la mañana ha estado bastante bien, ¿vale? La mañana ha sido muy, muy buena, y luego esta última vela de cuatro horas está ahí, pues con la duda, ¿no? Pero bueno, de momento es una, una vela buena. ¿Qué tenemos? Bueno, pues que fijaros cómo eh, tuvimos una, una vela subida, subida de, de volumen, con subida de vela, ¿vale? Bastante bien. Otra vela superior. Muy bien, y la siguiente vela bajó el volumen y subió el precio, pues estamos teniendo de momento una vela roja. Vamos a ver cómo termina. Si nos vamos al rango horario, ¿vale? También tenemos algo importante. Y es, bueno, en realidad es que importantes son varias cosas. Bueno, a, en cuatro horas que no lo hemos visto. que si no, si no, nos, si no perdemos el hilo. Fijaros cómo tenemos esta línea de tendencia, ¿vale? verde que, que va subiendo, como la rompemos con mucha fuerza en cuatro horas. Y, y, no está dibujada, pero vamos a dibujarla. Esta otra línea de tendencia, descendente que teníamos aquí, de, corto de, plazo, de muy corto espacio de tiempo, la hemos roto, ¿vale? Con volumen, no, no es una barbaridad volumen, y menos bien viéndolo en, en Binance, ahora que ha bajado tanto el volumen, pero bueno, da igual, él está más o menos en todos los sitios igual. Rota con más volumen que las velas anteriores y... Con una buena, un, un buen movimiento en el precio, ¿vale? Bien, eso es bueno. Ahora, vamos volvamos a una hora. Y observamos igual, que hemos roto otra vez. ¿Veis toda esta zona? Resistencia, soporte, resistencia, resistencia, resistencia, soporte, soporte, soporte. Cuando la hemos roto, ¿vale? Con esta pedazo de vela, pues el volumen también ha roto potentemente al alza. Bien, siguiente resistencia era este punto de pivote que había aquí. ¿Veis? Con este máximo, este máximo y toda esta zona de apoyo aquí. Y hemos roto con una muy buena vela y con un muy buen volumen en esa vela. Amplío un poquito para que se vea. Y la siguiente era pullback, me apoyo en esa misma zona. ¿Veis justo cómo se ha apoyado aquí y aquí? Se ha apoyado pero clavadito y empieza a rebotar. ¿Qué pasa con este rebote? Que de momento, vamos a ver qué pasa. Yo creo que esta hora va a ser buena porque ¿veis que hemos bajado? Una y dos velas que han subido el precio pero el volumen ha bajado, pero yo creo que en esta que lleva 15 minutos y el volumen que lleva prácticamente es la mitad que la vela anterior pues posiblemente sea una vela que tenga más volumen ahora, ¿va a acabar roja va a acabar verde? no lo sé porque está en una pequeña zona de resistencia y puede acabar roja vale tenemos uno y dos, tres soldaditos y la cuarta, a lo mejor, si no, es la, si no es en esta, en la cuarta, que haga pum y se nos venga abajo. Puede ser. Pero, que está formando? Estamos, después de esta subida, estamos formando una, una bandera. Entonces, bueno, vamos a ver si es capaz de romper la alza que es lo que queremos, deseamos. Eh, entonces, bueno, el comportamiento de Bitcoin, hoy ha sido, la verdad, es que ha sido fantástico, muy bueno. Y lo que decíamos ayer, ¿no? El, el estar mm, viendo correctamente qué está haciendo el mercado. Y el mercado tenemos mínimos y máximos ascendentes, con lo cual... Lo que podemos esperar es que esta formación aquí, en diario, sea una, una bandera que al final pueda romper al alza. Ya nos volvemos a quedar, vamos a ver si el cierre de diario está por encima de este cierre y esta apertura. Vale, en la zona del cierre fue exactamente en 28.295, deberíamos intentar cerrar por encima, para mañana atacar la Rose Line. Eso es, lo, eso es lo ideal. Ya veremos a ver qué narices es lo que quiere hacer. Todavía no sabemos. Importante, vamos al BLX. ¿Por qué? Porque tenemos este indicador, vale que o sea, lo he mostrado varias veces, donde eh, cada vez que el precio baja por debajo de esta línea verde, ¿vale? tenemos una zona muy buena de compra de Bitcoin y cuando la sube, hace un pullback y ya empezamos a subir. La siguiente vez, igual, lo perdimos, una zona muy buena de compra y cuando... Eh, lo rompimos un pullback, un poco un movimiento mucho más potente. Esa crypto primavera que hicimos apoyo. Luego vino, evidentemente, el COVID, pero bueno, y ya nos fuimos para arriba. Y ahora mismo estamos que todavía no hemos llegado a juntarnos en esa zona de precio. Mañana os enseñaré otro con varias medias que yo creo que os va a interesar muchísimo, muchísimo, muchísimo y que os va a ayudar mogollón junto con este y otros que tengáis, evidentemente. Eh, a tomar decisiones y a ver en qué momento real del mercado estamos. A qué momento de verdad. ¿Y qué puede pasar todavía? ¿Qué márgenes hay eh, de movimiento tanto a la alza como a la baja? Evidentemente, a la baja, si pensamos, ¿cuál es el suelo de Bitcoin? El suelo real de Bitcoin es cero. Punto. Ahora, eh, suelos temporales, suelos que podamos aprovechar. Vamos a ver y... Eh, nos dan bastante bien los márgenes, es muy curioso, está muy bien. En cuanto a Ethereum, pues, y por cierto, vamos a ver ahora más cosas que os van a interesar, seguro, eh, porque tengo varios índices que quiero que veáis. La zona de, de resistencia, que ahora es, vamos a cambiarlo, porque no es una zona de resistencia, evidentemente es una zona de soporte. Eh, la zona de soporte, ahora mismo se ha apoyado en ella y ya está rebotando, ¿vale? Importante cerrar, igual que pasa con Bitcoin, ¿no? Y cerrar por encima de, de la zona de los 1.815 aproximadamente para ya empezar a decir, venga, ya, ya hemos acumulado suficiente. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues eh, fijaros cómo aquí el volumen hemos ido subiendo y cómo el volumen ha ido bajando. En toda esta zona, es decir, en lo que es la, esta subida principal hasta el borde de la zona de soporte actual eh, ha sido bueno. Entonces, ahora que nos hemos apoyado, ¿Vale? hemos acumulado en la zona, hemos hecho el tonto ahora que nos hemos vuelto a apoyar a la misma zona deberíamos de empezar poco a poco a subir otra vez el volumen si no, difícilmente vamos a subir entonces si no hacemos eso, seguramente podremos perder la zona de soporte, ¿vale? Estaros muy atentos con esta, con esta cosa y luego tenemos, por otra parte eh, aquí aquí bueno, primero, espera, quería ver Ethereum contra Bitcoin ¿por qué? porque tiene un movimiento interesante tuvimos una caída tenemos techo pues bueno, este triangulillo que hemos hecho aquí salió, está haciendo pullback. Y ahora vamos a ver si es capaz ¿vale? de salir al alza. Si es capaz de salir al alza Bitcoin contra Ethereum, dependiendo de cómo esté, aquí lo que hace es ganarle Ethereum dominancia al Bitcoin. Pero dependiendo de cómo sea ese movimiento, eh, si pasamos esta media de 100 y nos vamos al alza. Ojo, porque Bitcoin puede reaccionar también eh, bastante bien. Pero viendo estos movimientos, yo os invito a que cojáis Bitcoin contra Ethereum, veáis eh, las subidas, por ejemplo, que veáis eh, qué pasó eh, pues, yo que sé, desde este punto de mínimos el eh, 22 de febrero hasta el 12 de marzo. vale, Entre el 22 de febrero y el 12 de marzo, ¿qué pasó en Bitcoin entre el 22 de febrero y el 12 de marzo? Pues no sé, a ver dónde tenemos aquí, febrero... Febrero uh, 22, vale. Aquí, entre esto y viernes 10, 11, 12, vale. Aquí hubo rebotes rebote, que hasta el 11 más o menos de 12. Aquí hubo una caída en Bitcoin, vale. Y en Ethereum hubo una subida, vale, versus Bitcoin, versus Bitcoin. Vale. Pero no siempre es así. Podemos ir a otros movimientos y ver que, por ejemplo, eh, esto es que es 17 de diciembre, ¿no? 17 de diciembre, aquí hay una gran subida hasta el, 20, hasta el 10 de enero. Pues vamos a ir a Bitcoin. ¿Qué pasó aquí? 17 de diciembre, 17 de diciembre, ¿vale? Está aquí. Hasta el 10 de enero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que se mantuvo prácticamente plano y subió muy poquito Bitcoin. Y en ese tramo, ¿vale? claro, es lo que subió Ethereum versus Bitcoin tienes otros tramos en los que sube Ethereum y Bitcoin sube, pero sube Ethereum más, ¿por qué? porque Ethereum si sube versus Bitcoin más es evidente que va a subir también más bajo, sobre el dólar entonces, es importante tener esta gráfica, ¿por qué? porque en el momento que Ethereum ha salido aquí al alza el día mmm, lunes 2 de enero del 23 estamos en semanal, ¿vale? 2 de enero del 23, hasta el punto de ahora, ¿cuánto ha subido? Mm, vamos a ver, no, esto no, esto es, esto es Bitcoin, esto, esto digo, aquí, aquí quería ver yo, mirad. ¿Esto qué es? Desde aquí abajo, bueno, desde este punto mismo. 1 de febrero del 23, al 8 de febrero del 23, en esta semana, ¿vale? En 4 horas. Pa, pa, pa, pa. vamos a ir, 1 de febrero del 23, 8 de febrero del 23, ¡Pom! igual, Bitcoin ha caído, y sin embargo, Ethereum versus Bitcoin ha subido, ¡Ostras! ¡Ostras! Entonces, ¿qué nos puede, ¿de qué nos puede servir esto? Que es algo que yo quiero llevaros, ¿de qué me puede servir esto? Como indicador, como indicador, de subidas y cuando suben los dos normalmente veréis que sube más Ethereum que Bitcoin contra el dólar. Bien, dicho esto indicadores, tenemos el indicador ya el de eh, AI eh, inteligencia artificial y eh, Big Data pues, pues con GRT a la cabeza AJIX, Fed, Ocean Protocol, RLC y NMR de momento ya iremos viendo qué más cosas merecen estar dentro de este índice poco a poco de momento es lo que nos cuentan. Si queréis alguna, alguna más, la iremos viendo. De momento vemos la caída que hubo hasta eh, el viernes pasado y de momento está yendo al alza. Y Es un índice muy poquito porque hay alguna moneda que lleva poco tiempo. ¿vale? Por la parte, la de juegos, en juegos tenemos eh, un montón, ¿vale? Tenemos Ape, Mana, San, AXS, Engine Coin, GMT, Gala Games. O sea que mm, está muy completito. Eh, ¿Qué está formando? Está formando una cuña, una cuña, más bien un triángulo, pero bueno, eh, depende de luego ya de cómo cada uno lo vea o lo quiera ver. ¿vale? Entonces está dentro de este triángulo. En el momento que esta línea de tendencia la rompa, ¿vale? tiene un toque arriba, otro toque arriba, un toque abajo, otro toque abajo. En el momento que esta línea de tendencia que tenemos aquí, este índice lo rompa, puede ser que primero necesite venir aquí y luego ya rompa luego a poder seguir arriba, ya podremos contar con que nos vamos a ir a cualquier punto de la línea de tendencia. Entonces, es un buen margen. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que rompe aquí y se nos viene a hacer un pullback a la línea. Pues eh, si conseguimos hacer una entrada, ahí va, si conseguimos hacer una entrada, eh, y ahora os diré en qué... Desde aquí, a más o menos, hasta la línea de tendencia estamos hablando de un 30%. Me marca un 35%, pero yo me digo, venga, un 30%. ¿vale? ¿Un 30% en qué? Pues, hombre, evidentemente vas a tener más porcentaje cuanto más ponderación tenga dentro del índice un valor. Pues Ape es el que más ponderación tiene, un 0.25. Mana tiene un 0.15. San un 0.15. Los Axis tiene un 0.15. En Gincoin un 0.075. Entonces, bueno, o sea... 15%, 15%, 25% Ape. ¿Por, ¿Por qué? Pues por la, por la capitalización que tienen, no, no por otra cosa. No es por no es más. Entonces, eh, creo que vale la pena, mucho, mucho, la pena vigilarlos. Las big caps, ¿dónde estamos? Pues estamos dentro de ellas, esas, esas principales criptos que rompieron la línea de tendencia principal, ya lo que están es... ...bueno, pues en eh, una zona de, de consolidación... ...después de el arranque a, a, a la ruptura. El arranque ¿vale? y la ruptura de la línea de tendencia... ...tuvieron mucho volumen, ¿vale? Una subida de volumen, eh, oye, considerable. Y el siguiente arranque, ¿vale? Hasta llegar a esta zona de resistencia donde está acumulando... ...también tuvo bastante volumen. Ahora veis que bajó el volumen y está empezando otra vez a intentar subir. Pues creo que puede ser una cosa también bastante, bastante buena. Si lo ponemos en diario... A ver qué me lo que me lo cargue. Pues vemos que tenemos perfectamente una figura de un triángulo que se ha, se ha roto y se ha roto al alza. Eso es muy bueno, muy bueno. Tenemos que tener en el medio plazo, claramente, eh, bueno, pues la línea de tendencia principal, ¿vale? Que lleva, lleva ya toda esta zona de, de toques, pues que en algún momento seguramente iremos a tocarla. Y dependiendo de cómo esté el mercado, si está en un soporte también en una resistencia, pues es posible que eh, incluso la pueda perder. No, no es lo suyo, pero bueno, de momento. Todavía, todavía no estamos en un mercado eh, alcista de eh, tururú y no vamos para arriba. ¿Vale? Por su parte, las medium caps. ¿Qué pasa con esas monedas ya eh, de con un, una valoración media? De atom, blink near, hacia abajo. vale Pues bueno, eh, de la línea de tendencia principal del índice, que igual que hemos pasado, ya se hizo su pullback, ya se ha un toque, dos toques, tres toques a la línea de tendencia inferior, estamos dentro de ese triángulo igual que hay que intentar romper al alza. Eh, en el momento que haya cualquier ruptura de esta línea, en este punto, será brutal, ¿vale? Pero de momento no la hay, todavía podemos venir aquí, romperlo abajo y volver a una zona en la que hemos tocado una vez y dos veces. Eh, creo que para mí sería una zona clara de compra dentro de lo que son esas medium caps, ¿vale? Estamos hablando de Atom, Link, Niar, Algorand, eh, Heterahashgraph, ICP, EOS, ¿vale? Eh, entonces, bueno... Creo que está bastante, bastante potente. Está bastante bien. El total market hoy ha subido. Está intentando cerrar por encima de los máximos anteriores. Muy bien. Una demostración de fuerza nuevamente eh, que volvemos a ver. Y la dominancia de Bitcoin intenta recuperar otra vez a la guerra, a la zona de 47.60, muy bien, eh, en cuanto a Bitcoin, claro, ¿qué pasa? Que esto, pues el mercado sube, la dominancia de Bitcoin sube, Bitcoin sube, pues eh, hay algunas altcoins que están sufriendo un poquito, ¿vale? Sobre todo contra el Bitcoin, en cuanto al dólar index, bueno, pues está intentando, de momento veis cómo se vuelve a ir a la derecha de nuestra línea de medias, de esta línea roja que desciende, cuando asciende se pone verde y cuando desciende se pone roja, eh, de hecho, este indicador mucha gente lo utiliza para decir, eh, bueno, en el momento que está a la izquierda y ya se pone verde, compro, y cuando se pone a la derecha y está en rojo, vendo, pues ya está, es, funciona. Eh, bueno, está una verde a la derecha, está intentando hacer una curvatura, pero bueno, ya sabemos que muchas veces esas curvaturas, aunque se hagan como hizo aquí, ¿veis? Y luego se puso verde, de repente hizo pipan, tocó aquí abajo, en la zona de soporte que tenemos en 101, eh, incluso bajo a 100.850, eh, y luego rebotó, entonces bueno. No es una garantía de que no vayáis un poquito más abajo. Por su parte, las altcoins. final, fijaros que dado la Morella, que en cualquier momento pega un poquito más arriba, pues un 5,41% hoy. Intenta ir a atacar esta zona de máximo para atacar la línea de tendencia también. Muy bien, eso es bastante bueno. Vamos a la parte más mmm, venga negativa, que es poca. Eh, CRT, OMG, Cirrus, Velas, One Earth y los cortos de Bitcoin que caen un poquitito, muy poquitito, las cosas como son pues también tenemos por aquí Melos, Titan Arena y bueno, pues poca, poca cosa, la verdad es que hay pocas pérdidas en las cosas como son y en beneficios pues tenemos un montón un montón eh, ahora veremos eh, contra, contra Bitcoin cuáles sufren más y cuáles sufren menos, pero bueno aunque yo creo que tampoco vale la pena, bueno, si, es que si no me lo pedís tampoco voy a estar ya aquí volviéndome loco Library Crates otro 23%, venga, ataca para la saca. Crypterium, Celo, Lina, Algorand, muy bien, 15%. CFX, que está que se sale también. CFX, eh, volviendo a tocar uh, las puertas del cielo. knocking on Heaven's Door, ahí está. Eh, Van FXSKNC, Ren, también 8,16%. Fantástico, la verdad es que muy, muy, muy bien. Eh, Phantom, Phantom, que la tenéis bastante, 0,45, un 7,43. Oye, me parece que está eh, espectacular. ¿Por qué? Porque esta zona, ¿vale? Esta línea verde que tenemos aquí y esta otra línea verde que pusimos aquí el punto de pivote, ha conseguido. Ha conseguido que esa zona sea una zona de rebote. Está justo al cierre. Y si consigue irse más arriba y romper. A ver. Y romper esta línea de tendencia actual. Pues bueno, ya tendremos los 0,60 otra vez de nuevo. ¿Qué pasa? Claro, vemos que la estructura puede ser de un techo. dos techos. Sí, pero también tenemos que puede haber un hombro, una cabeza que esté haciendo un segundo hombro, ¿vale? Y en el momento que rompa la línea clavicular, pues se nos vaya bastante arriba, ¿vale? Entonces, eh, hay que tener en cuenta todas las opciones, ¿veis? Pues tenemos el hombro izquierdo, la cabeza, ¿vale? Y ahora estaría haciendo pues el hombro derecho hasta que llegue a la línea clavicular y la rompa, ¿vale? Y podemos proyectarnos pues eso bastante arriba, en eh, 0.70 y pico. Vale, entonces, bueno, tenerlo en cuenta, porque ahí está esa formación. Los presearchs están subiendo en 0,9, fijaros, ¿eh? bombes de poca fe llegó a 0,75, justo, donde decíamos que podía rebotar, y a partir de ahí, ¡pum!, rebotó, y ahora lo ideal es que empiece a acumular aquí tontamente, luego, si se bueno si vuelve bueno, a venir aquí, tira para arriba, eso no me importa, porque los tengo para bastante largo plazo, pero, ¿qué pasa con mil presearchs a día de hoy? Hace nada estaba aquí abajo. Hace nada, estaba fijado. ¿eh? El, cambio, el cambio de año. Están aquí abajo y mil presets nos costaban, nos valían 30 pavos. Y ahora mil presets valen 93 pavos. Hostia, hemos hecho con el dinero gratis, con dinero que nos regalan, un 192% ¿vale? de su revalorización. Es decir, gente que Ay, yo lo quiero vender ya porque me queman las manos. Pues mira, no yo esperaría. Y yo, evidentemente, voy a esperar. A una parte superior. ¿A qué? Pues a las 0.30 y pico, 0.40, por lo menos, porque son 400 pavos por mil, cada 1.000 mil presets. Y si has hecho 4.000 en el año, que es lo normal, más o menos, eh, haciendo, moviéndote un poco, utilizándolo a diario en vez de Google para buscar, utilizas presets, que al final las búsquedas que están son las mismas. Eh, y te van pagando eso, pues 4.000 eh, por 400, pues 4 por 4 16,600 pavos, y son a lo mejor dicen, no he podido aguantar y los he tenido que vender en 0,30 pues 3 por 4, 12,200 dólares regalaos no sé, yo si valdrá la pena por ahí debajo tenéis un link para el que lo quiera, y el que no lo quiera, que no lo coja. Bueno, eh, pues eh, de la Hashgraph también tenemos por aquí, Ripple, que sigue con su escalada, también muy bien, 6,71%. Eh, cuidado con Ripple, porque en la zona en la que estamos entrando puede, bueno, fallar, ¿vale? Si consigue seguir a al alza, ¿vale? La zona de resistencia la tenemos más, un poquito más arriba, la siguiente, pero... Mmm, veis que fue pues, este máximo, este máximo, por eso está esa zona, no está por por porque sí, ¿vale? No está por capricho, o sea siempre, siempre que tengo una una línea es por algún motivo importante, importante de los, de los importantes de toda la vida, ¿veis? Y paró, un techo, otro techo, otro techo, otro techo, aquí se apoyó, apoya, al final la... vaya, vale, pierde todo y lo más fácil es que aquí hagamos un velón en, en todo caso, ¿vale? Si consigue terminar de, de pasar por esta zona, que se nos venga a la zona de 0.60 entre los 0, vamos a ver, 0,66 y los 0.70, ¿vale? Y venga, abajo, por lo menos a la zona, a esta zona de soporte. Vigilarlo, ¿vale? Ahora, si no consigue cerrar fuerte y se nos viene el mercado abajo, pues bueno, pues tendremos un mínimo ascendente en la zona de 0.40. Sería, sería compra, y a partir de 0.40 sería compra, evidentemente. Eh, luego también, pues mira, el Gala Games también anda por aquí, eh, RIF, SLK, SNX, o sea que muy bien, eh, el, el mercado de altcoins contra el dólar está muy bien, muy potente, muy, muy bien servido. Eh, ¿Qué pasa? Que claro, está jugando mucho, y muy a su favor, la dominancia de Bitcoin. Pero, pero, recordar que la dominancia de Bitcoin está en... en lo diré, uh, en máximos. Entonces, ¿qué pasa? Que baje la dominancia de Bitcoin. No quiere decir que Bitcoin tenga que subir, ¿no? Pero si se da una mini alt season, eh, la dominancia de Bitcoin caerá y las altcoins contra el Bitcoin subirán. Entonces, a lo mejor tenemos, por ejemplo, un, un, un momento en el que hemos hecho una, un, un trade con, por ejemplo, con Gala Games contra el dólar, pero sin embargo, contra Bitcoin está subiendo más porcentaje de beneficio desde que entramos. Entonces. A lo mejor te sale mejor, es decir, en vez de venderlo contra el USDT, lo vendo contra el Bitcoin y cojo más Bitcoins para que luego el Bitcoin se revalorice y siga subiendo. Vale, eso tenéis que medirlo muy bien. Eh, también, también el objetivo que tengáis cada uno, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tienes mientras tradeas? Esto es súper importante. En cuanto a los cortos de Bitcoin, bueno, pues, ¿qué pasa? Se han encontrado justo con la resistencia, están ahí, ahí peleando y, bueno, pues, vamos a ver cómo quiere hacerlo. Vale, esta vez, fijaros cómo tocó aquí, se nos vino abajo, tuvo que volver a hacer eh, un poquito más de acumulación y el pepinazo que metió nos dio un susto. Bueno, pues eh, aquí igual, vamos a ver si es capaz de pasar, si tiene que hacer banderitas, si no, si... Fijaros en la como está, ¿eh? Está en 46. <risa> la otra vez que visto esa zona un poquito más arriba, casi en la zona de 50, bueno, pues se vino abajo... Pero vamos a ver vamos a ver qué pasa. Y vemos, pues, mucho valor, mucho, mucho. Digamos, mira, mira, por ejemplo, la 23, Celo, un 19, Algorand, un 15, CFX, un 13. Van, ¿vale? o sea, están subiendo una pasta, un montón. Phantom, un 7.34. Los presets, un 7.47. ¿Vale? Contra el Bitcoin. O sea, muy, muy bien, porque eso que nos quiere decir, que estamos valorizando más. Está viendo una mini al season, valorizando más las altcoins que Bitcoin. Eh, contra el dólar, entonces es un poquito más y todo ese poquito más lo rascamos. Contra, ah, no, perdón, que esto es lo parejo de Decía yo, abuelo, está muy mal. Yo digo, no puede ser que sean tantos, pero sí, los hay. ¿eh? Cuidado, no lo vayamos a confundir. Vamos a verlo aquí. Veis, aquí está. Mirad, vamos a ver una, una cosa importante. Vale, eh, ahora que he visto por aquí a Ripple, Ay, se me ha perdido, se me ha ido. ¿Dónde estaba? Bueno, vos son super guay contra Bitcoin. KNC, KNC, ¿dónde tengo yo? Ripple, aquí. Fijaros cómo contra el Bitcoin está ganándole la partida un 2,85%. Sin embargo, eh, por aquí lo tenemos contra el dólar en un 6,86%. Entonces, en este caso, eh, hablamos de porcentajes y hablamos de objetivos. Es decir, ¿cuál es tu objetivo? Si tu objetivo son porcentajes, evidentemente tienes más porcentaje contra el dólar. Si tu objetivo es tener más Bitcoin le estás ganando la partida al Bitcoin contra el dólar y contra el propio Bitcoin. Con lo cual, si yo, mi objetivo es con este beneficio comprar Bitcoin, ¿vale? que es el quid de la cuestión, yo me salgo contra Bitcoin y ¿qué me ahorro? La comisión de comprar Bitcoin. Me dicen, no, es que a mí no me cobran por comprar Bitcoin. Siempre cobran por bit, cobrar Bitcoin. Eso tenerlo claro. Hay algo que se llama spread, que es la diferencia entre el precio de mercado y el precio de compra. Entonces, ese spread que hay ahí es lo que ellos también ganan. Dice, No, porque a mí me hace mucha gracia porque eh, hay mucha gente que utiliza una aplicación eh, y ahora no, Os pues lo voy a decir, ¿vale? Es que, si, es que yo con los nombres de algunas, eh, algunas veces se me va la olla, pues la edad ya sabéis, ¿no? Eh, no es que son tantas, eso, Con Fury, es que luego nunca me sale. Con Quan no es que no me cobran comisiones. Jeje, te lo cobras cuando cobras y cuando vendes. ¿Por qué? Porque el spread de mercado es grande, es, es más amplio y es lo que ellos ganan. Es lo que ellos ganan. Ellos buscan esa compra de Bitcoin o de Ethereum, o de lo que compres, o la venta más barata y ellos te, co te, cobran, te lo cobran a un precio de decir, por ejemplo, yo quiero comprar ahora eh, Ripple a 0.55 y ellos me lo venden a 0.55.5. ¿Vale? Eso es lo que quiero que, que entendáis. Entonces, no es que no te cobren comisiones, es que ya te la están cobrando en cuanto hace la compra y cuando hace la venta. Siempre. Del aire no viven, ¿vale? Eso tenerlo muy, muy, muy claro. Bien, dicho esto, poco más, yo creo que ya me he enrollado bastante. Eh, pero sí que es muy importante tener en cuenta esto, ¿vale? Cuando yo, si yo, mi objetivo es tener más Bitcoin y he entrado en una operación contra el títer y estoy ganando contra el, contra el Bitcoin, ostras, pues si quiero Bitcoin me salgo contra Bitcoin. A lo mejor digo, bueno, pues el beneficio... Eh, si mi beneficio es un 20%, pues un 20% de ese beneficio de la operación lo saco contra Bitcoin... Y lo que es la, la, la operación en sí, la operación por ejemplo, mil dólares. y tengo 200 de beneficio, pues esos 200 los saco en Bitcoin directamente, sin necesidad de hacer 20.000 cambios de moneda, y los otros 1.000 pues, los vuelvo a convertir en dólares. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, como lo puedes, puedes hacer como queráis. O sea, no tienes la obligación, porque tú hayas entrado contra el títer, de salirte contra el títer. Puedes salirte contra Ethereum, contra BNB, contra, contra cualquier par que exista en el, en el exchange. Y esto es algo harto importante porque hay mucha gente que empieza a tradear para luego juntar mil dólares y comprar Bitcoin. Y resulta que, ostras, en cada operación ese beneficio lo puedes sacar directamente contra el Bitcoin. Entonces he metido mil, de, tengo mil cien, pues cien, los saco en Bitcoin, que ya van a mi, a mi wallet de Bitcoin y mil los vuelvo a sacar en dólares. ¿Vale? Que, que, que penséis cuatro veces eso, porque cuatro bueno, veces son las que hagan falta, porque es dinero y el dinero. Da la felicidad. No, no da la felicidad, pero las cosas que me hacen feliz cuesta mucho. Venga, pues eh, Bitcoin, ¿qué pasa? Cuatro horas. Vamos a ver, cuatro horas. Ya sabéis que ahí me molan las cuatro horas. Eh, de momento tenemos, seguimos con esa vela martillo. Quedan 20 minutos para cerrarla. A ver qué tal la cierra y si la siguiente tenemos que acumular aquí un poquitito más para irnos un poquito arriba y romper la romperla. Ruben, ya sabéis que yo la quiero mucho, pero tampoco me importaría romperla. Eh, creo que vamos a tener un movimiento después de la acumulación que hay en la zona. Cuanto más tiempo pasemos en esta zona, más potente puede ser eh, la subida. ¿Vale? La acumulación que haya. Fijaros cómo en este caso, por ejemplo, para hacer esta subida tuvimos que caer. Para ¿vale? hacer una, un retroceso importante. Una vez, otro máximo. Y un retroceso importante para subir. Pero todo este retroceso se puede traducir en tiempo en la zona. ¿Vale? Es, es lo mismo. A ver, es lo mismo pero no igual. ¿vale? Esto hace que salten muchas compras y por eso también hay un rebote mucho más potente, más rápido. Pero, eh, pero no deja de ser lo mismo. Es decir, aquí estamos, seguimos acumulando. Tú baja aquí tardamos más tiempo, necesitamos más tiempo de acumulación que cuando hay una caída que empieza a comprar, compra, compra, compra, compra, compra, pum, y para arriba. Porque aquí había una línea clara, clarísima. En el momento de tú la rompes, aquí debajo hay mogollón de stops. Y todos estos stops saltan y hacen brrr, y me hago un short squeezy, que es lo que pasó aquí. ¿Mm? En fin, eh, poco más que añadir, chicos, chicas. Como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!